Hola, soy Isabel Márquez Pérez, soy astrofísica en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, en, en Granada. Mi trabajo de investigación se centra en tratar de comprender qué efectos tiene el, el entorno próximo, pero no demasiado próximo, es decir, la parte central, en la actividad nuclear de galaxias que tienen actividad, pero de muy bajo nivel. Soy la directora científica del Proyecto Severo Ochoa del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Este Proyecto Severo Ochoa ha supuesto un salto adelante para el Instituto como centro. Es, una, es un premio, una calificación, un award como centro de excelencia. Gracias al Proyecto Severo Ochoa, a esta financiación de cuatro millones durante cuatro años, de la Agencia Nacional de Investigación, que pertenece al Ministerio de Ciencia e Innovación. Hemos podido realizar actividades de diversa índole. Hemos tenido actividades de, de formación, de training, que han permitido realizar cursos específicos avanzados sobre las tres temáticas científicas pilares de nuestro proyecto Severo Ochoa y de la eh, temática instrumental, con una cantidad de... Eh, alrededor de casi una docena de módulos de, sobre instrumentación para astrofísica y metodologías asociadas. Hemos podido hacer eh, otra línea de actuación muy importante que ha sido la de eh, la captación de personal. Hemos eh, captado ahora mismo, tenemos un total de 16 eh, personas que son contratadas y contratadas postdoctorales. Eh, y tenemos además entre un, cercana a la decena de ingenieros. Que han sido, o ingenieras, que han sido contratadas gracias a esta, a esta financiación. Y también hemos tenido un programa de, de visitas, tanto de gente que ha venido a vernos al, al centro, como de gente del centro que ha ido a colaborar a otros centros de, de excelencia internacionales. Pero desgraciadamente esa parte ha sido menos intensa por lo que todos sabemos que hemos pasado por la mitad. El proyecto sobre ocho del Instituto, de 2018 a 2022, se ha basado en cuatro pilares. Eh, fundamentales. Tres de ellos son mm, fundamentalmente científicos y el otro es eh, metodológico y tiene que ver con la instrumentación y tiene que ver con, con nuestra posición en la metodología futura. Los tres pilares científicos el primero de ellos es para la mejor comprensión de la formación de los sistemas planetarios, que lo que se pretende entender es desde la conexión que hay de la estrella alrededor de la cual se forman estos planetas, los mecanismos de formación, el cómo influye la estrella en estos planetas que se forman, eh, y bueno, pues ahí se ha conseguido un re algunos resultados muy importantes con detección de planetas muy parecidos al, a la Tierra, entre, entre otras cuestiones. Segundo pilar está dedicado a la formación estelar en nuestra galaxia, en la Vía Láctea y en el universo cercano. Y en este pilar podemos destacar, por ejemplo, pues algo tan importante como es el resultado fundamental de un proyecto que hay en el Instituto de intentar entender cómo es nuestro núcleo, el núcleo de nuestra galaxia, y cómo ha ocurrido la formación estelar en, en este núcleo nuestro, que además pues parece que sería muy fácil, porque como es pues el de nuestra galaxia, está cerca, pero justamente es muy difícil, porque es nuestra galaxia, y miramos desde donde estamos. El tercer pilar es tratar de entender la formación y la evolución de, de las galaxias y los fenómenos que ocurren en ellas, y cómo están conectados con la estructura a gran escala. Y bueno, pues ahí podemos destacar, por ejemplo, nuestro papel en el futuro prometedor del Event Horizon Telescope, con en concreto el estudio de las proximidades más cercanas posibles a los agujeros negros de nuestra propia galaxia, por un lado, que fue el segundo resultado en tiempo, y del agujero negro masivo de M87, que es una galaxia externa y, por supuesto, pues permite conectar y comparar nuestra propia galaxia con galaxias que están en el exterior. El cuatro pilar, como decía al principio, es un pilar metodológico e instrumental donde hemos apostado por invertir nuestro esfuerzo en, en personal y en instrumentación en aquellos proyectos en los que mmm, tenemos una participación muy importante que llega a ser en algunos casos de liderazgo. Y aquí, por ejemplo, puedo destacar el caso de nuestra participación a nivel de COIP en, en uno de los instrumentos que va a bordo de Solar Orbiter, que además se lanzó muy poquitas semanas antes de que empezara la pandemia y bueno y en otras, muchas que tenemos ahora para el futuro, pero esta ya fue un fue un hito y además también es destacable nuestra participación en el prototipado de un, de un centro de uno de los centros que habrá regionales del Square Kilometer Array que pretendemos que esté en España, que esté en Granada en el IA que lidera el trabajo que se está haciendo para, el, para este SKA, este SK en, en España. La política de definir centros de excelencia y financiarlos suficientemente creo que es muy apropiada porque tal y como funciona la financiación en nuestro país está muy enfocada a grupos concretos que está fenomenal, que hacen su ciencia estupenda, pero los centros como unidades eh, concretas tienen más difícil el, el tomar iniciativas que beneficien y, que, y se beneficien de la comunidad que forma el, el centro en este caso. Entonces yo creo que es muy apropiado. En ese sentido es menos apropiado desde mi punto de vista en el sentido de la duración que tiene, son cuatro años que no es nada, si 20 años no es nada, cuatro años es la, la quinta parte y, y con su revisión eh, intermedia a los dos años es un plazo un poco breve. Eh, a mí me parece excelente este, esta medida que hay de seleccionar centros de excelencia y financiarlos convenientemente, me gustaría que la financiación pudiera ser un poquito más y un poquito a más largo plazo. Hemos tenido un programa muy importante, muy intensivo de coloquios que comenzó siendo propuesto como investigadores e investigadoras de centros de excelencia y de investigaciones de excelencia internacionales que venían a nuestro centro, por la misma razón que las visitas se tuvieron que parar, se tuvieron que parar esta actividad, eh, que tenía una parte muy importante de interacción, sobre todo, con el personal más joven, con los postdoctorales y los, eh, y los predoctorales, y lo cambiamos bastante pronto, antes del verano del 2020, lo transformamos en, en coloquios online, en lo que dimos en llamar, no sé si en forma acertada o no, pero en fin, los llamamos así, lo, nuestros webloquios. Y entonces esta financiación también nos ha permitido agrupar a un buen número de estas personas que nos impartieron coloquios online e invitarlos a un congreso que hemos realizado en Granada, donde una parte fundamental ha sido justamente promover la discusión científica entre el, estas personas invitadas y el personal de nuestro propio centro. El haber propuesto transformar nuestro programa de coloquios a, a programa este de webloquios, de, de conferencias online, surgió de la necesidad de hacer algo que pudiera permitirnos seguir funcionando como comunidad científica, cuando nos vimos abocados a tenernos que quedar en casa trabajando y a no poder más que comunicarnos por, como, por Zoom o, por, o equivalente, el, el problema era bastante complicado, sobre todo para, según que gente que tenía que ocuparse de otras cosas en la casa, como vimos que fue un problema para, sobre todo para los más jóvenes que tenían personas jóvenes a su cargo, o para quienes tuvieran personas a su cargo en general, y, y se nos ocurrió hacer el experimento de transformar, vimos a ver si esto funciona y transformamos esto en, en online, y pues yo creo que al final fue un éxito, porque en primer lugar el, el Instituto de Astrofísica fue durante un tiempo referente, porque no se hacía en ningún otro lugar, del país y de muy pocos otros en el resto del, del planeta. Y, y bueno, pues en, sobre todo porque nos ha dado la oportunidad de traernos, aunque fuera de forma virtual, a agentes de primer nivel, cu cuya disponibilidad hubiera estado bastante limitada de otro modo, a venir eh, físicamente a España. Y bueno, pues hemos tenido los dos últimos premios Nobel en, en Física, que en concreto fueron en Astrofísica, a en el descubrimiento de los planetas extrasolares y a Andrea Gués por el descubrimiento del agujero negro supermasivo en nuestra galaxia. Los tuvimos a 20 centímetros de, de cada cual en la pantalla y fue pues, para nosotros un, un honor y, un, y una oportunidad fantástica. Me ha parecido una oportunidad fantástica para, para todo el mundo. Creo que era una oportunidad especialmente fantástica para la gente más joven no solo por poder interactuar con estas personas directamente, sino por, por ser testigos de la interacción entre todos nosotros, que yo creo que era una de las partes fundamentales de este formato, las discusiones que se han planteado en un formato bastante intenso, bastante largo en, en, la, en proporción, en su contribución relativa a cada una de, la, de las cuatro jornadas. Y yo creo que estábamos, pues todo el mundo, esperando el poder estar de nuevo otra vez juntos en 3D, por fin en 3D. Así que yo creo que ha sido sensacional.